DIYs. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que ya somos 50.000 suscriptores en el canal Es impresionante como de rápido hemos crecido y eso estoy muy agradecida la verdad Por eso yo os traigo este vídeo tan especial Voy a hacer 50 DIYs en 24 horas Sinceramente no suelo hacer más de 3 DIYs entre 2 días digamos Así que es un reto para mí me va a ir muy bien porque creo que soy muy lenta a veces, porque me pongo a mirar series, Instagram, no sé qué, y me entretengo mucho. Así que quiero hacer este reto para ver si soy posible. Deseo que el vídeo no sea ningún clickbait, pero no, no lo será. Sea como sea, no lo será. Ahora mismo son las 7.51, no sé si lo veis, 7.51. Así que tengo hasta las 7.51 de mañana, aunque tengo que terminar antes porque mañana me voy a ver a mis abuelos y me tengo que hacer las maletas, prepararme y todo. Pero bueno, eso es todo, espero que os guste mucho el vídeo Que si no os gustan las ideas porque son muy simples Que al menos os entretenga Y dicho esto, empecemos con los tutoriales Para empezar vamos a hacer una funda de móvil Necesitaremos una funda del móvil Tijeras y pegamento Y muchísimas tintas de colores. Esta primera idea es muy simple ya que consiste únicamente en pegar cintas de colores en una funda de móvil. Cuando digo cintas, también me refiero a trocitos de cuerda, de lana, trencitas, pompones o cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Las cintas, como veréis, las pegué con pegamento, aunque también podéis utilizar, por ejemplo, silicona. Ya he terminado el primer día igual, me gusta muchísimo, pero he tardado mucho rato, porque ya son las 8.45. Pero bueno, a partir de ahora ya me pongo las pilas y voy a tope. No es que se tarde no hora en hacerlo, sino que en colocar las fo lado los focos, la mesa, la cámara que ahora está aquí, después está encima de la mesa, pues estoy mucho rato, pero bueno, ahora ya vamos a ir a saco. Para el siguiente día necesitaremos unas sandalias viejas, un trocito de tela de pela y silicona caliente o pegamento. Para esta segunda idea, empezaremos midiendo la anchura y la altura de la tira de las sandalias. Después, sumaremos 4 centímetros a estas dos medidas y las marcaremos y recortaremos en la tela. Una vez recortada, pegaremos la tela en las sandalias con mucha, mucha, mucha silicona o pegamento. aseguraremos que las orillas de la tela queden bien pegadas hacia dentro y ya lo tendremos hecho. Para hacer el bolso empezaremos doblando una alfombra por la mitad y haciendo una costura a cada lado. cosido haremos esto que estáis viendo en las orillas y lo coseremos una vez cocido y girado elegiremos dos asas las que más nos gusten y las coseremos en el lugar deseado en mi caso podríamos decir que un poquito por debajo de lo normal Para hacer el collar, cortaremos un trocito de cinta a la medida de nuestro cuello y le aplastaremos una chafa a cada lado. A continuación, cogeremos un trocito de cadena de la medida deseada y la colocaremos juntamente con la cinta y un cierre en una anilla. Para adecuar la cadena, enhebraremos a esta una piedrecita o lo que queramos. Finalmente, colocaremos la cadena y la cinta en una anilla la cerraremos y ya lo tendremos hecho. Ahora viene un par de DIYs que ni siquiera haría falta que os explique ya que el primero consiste únicamente en cubrir una letra con purpurina plateada y el segundo en grapar dos cuerdas en un marco para colgar fotografías. Así de fáciles son. A continuación vamos a hacer un par de DIYs dobles, porque ya que os traigo tantas ideas, repetiré un par. Para las libretas empezaremos cortando dos cartulinas de 20 x 10 cm. Una vez hecho, cortaremos varias hojas a 9 x 9 cm. Las medidas obviamente que las podéis modificar. Estoy segura que lo repito en todos los vídeos, pero haced los DIYs a vuestro gusto y estilo, ya que de este modo el resultado os encantará. Las cartulinas dobladas en tres partes les colocaremos las hojas dentro, tal y como es el vídeo, y las graparemos una vez grapadas las decoraremos a nuestro gusto y ya tendremos el DIY hecho. segundo DIY doble son un par de coleteros. Para hacerlos cortaremos dos trozos de tela de 9 x 45 centímetros. Los doblaremos por la mitad y los coseremos, tal y como veis en el vídeo. Una vez cosidos, giraremos la tela. Dejando la costura en la parte interior, cortaremos dos gomas de aproximadamente unos 18 centímetros y con la ayuda de un imperdible las pasaremos por el interior de las telas. Una vez hayamos cosido la goma, Uniremos el principio y el final de la tela con unas puntadas y ya tendremos hechos dos coleteros monísimos y super baratos. Antes de ir a comer haremos una camiseta tie-dye que sinceramente no ha quedado como quería, así que seguramente más adelante la repetiré porque es una camiseta que realmente quería que me quedase bien. Como habéis visto, lo único que debemos hacer es doblar la camiseta haciendo una especie de acordeón, anudarle unas gomas dejando la misma medida, bueno, la misma distancia entre ellas y una vez hecho, hacer el mejunje del tinte y dejar la camiseta en remojo. ¡Hola de nuevo! Ya voy a estar aquí. He ido a comer. Son las tres y media ya. Llevamos 7 horas y media, creo Y he hecho 10 DIYs Bueno, con este que tengo aquí La camiseta amarilla, creo que son 11 ya, o 10 Bueno, pues está escrito en la pantalla, no lo sé Y... Bueno, me está gustando mucho hacer este reto Porque mi vida había sido tan productiva en una mañana O sea, estos vídeos Son los típicos que subiría más a Instagram Porque son más cortitos, pero en mi vida había hecho tantos Seguidos, la verdad Estoy muy feliz de ver que soy tan productiva cuando quiero y bueno, así ah, el vídeo, creo que lo voy a partir en dos, ya os lo diré, porque ya llevo, acabo de mirar, llevo grabadas 30 gigas y mi editor va a explotar si le pongo muchas, muchísimas más, pero ya lo veremos, depende de cuántas salgan al final, decidimos. Bueno, no me enrollo más, que tengo que terminar el reto y lo quiero cumplir y quiero estar orgullosa de mí, así que nada, voy a quitar la guay aquí y a continuar. <risa> Para empezar la tarde haremos un DIY super fácil Que consiste únicamente en decorar unas gafas con cintas de colores No sé si os habéis fijado pero realmente adoro estas cintas bordadas Porque convierten cualquier objeto común, aburrido que todo el mundo tiene en algo súper especial, único y personal. Cuando empieza a llegar otoño me encanta llevar turbantes, así que vamos a hacer un par. Para la primera idea, cortaremos dos rectángulos de 59 por 20 centímetros. Los doblaremos por la mitad y los coseremos. Una vez girados, doblaremos una de las dos cintas por la mitad, tal y como veis en el vídeo. Y haremos una costura, dejando unos 3 centímetros sin coser. Ahora, abriremos la pieza, pasaremos por el agujero la otra tira... las mismas costuras que hemos hecho en la tira anterior Finalmente, encaremos las tiras y las coseremos Para el siguiente DIY, que es mucho más fácil Empezaremos doblando por la mitad y cosiendo una tira de 59 por 23 centímetros. Una vez cosida, giraremos la pieza y haremos un nudo simple en el medio. Finalmente, uniremos con una costura el inicio y el final de la tira y ya lo tendremos hecho. Ahora haremos otra camiseta tie-dye que si os estoy sincera tampoco me convence Para esta idea lo que vamos a hacer es verter la mezcla de fijador encima de la camiseta mojada Colocar mucho, mucho, mucho hielo Luego tinte diferentes colores Dejarlo reposar hora y media bajo el sol y una vez el hielo se deshecho, lavar la camiseta con abundante agua. La siguiente idea es algo que acostumbro hacer con mis libretas y es forrarlas con tela. Adoro escribir, dibujar, pegar recortes y me gusta que las libretas que uso sean únicas para que de este modo no solamente sean bonitas sino que las distinga con facilidad. Este DIY no os lo estoy contando detalladamente ya que se trata únicamente en cortar un trozo de tela unos 4 centímetros más grande que la superficie que queramos cubrir, pegarla con mucha mucha mucha cola blanca y hacer unos cortitos en las esquinas para pegarlas hacia adentro y que el resultado quede mucho más profesional. Hacer tres versiones de clips, todos ellos muy fáciles. La primera versión consiste en coger brillantes y pegarlos en un clip. Así de fácil. La segunda idea en hacer algo muy parecido, pero usando pegamento. Para pegar brillantes, abalorios, botones o lo que se nos ocurra. La penúltima idea consiste en pegar purpurina en un clip usando cola blanca. Y la última idea en colocar los abalorios en el clip enrollándolos con un trozo de alambre. esta idea cogeremos dos monturas de aro y les quitaremos esa pieza que habéis visto en el vídeo. A continuación enhebraremos una chafa, un avalorio, una chafa y terminaremos de rellenar todo el aro con avalorios de los colores y medidas que deseemos. A continuación pasaremos el alambre por dentro de las bolitas donde hay las chafas y las chafaremos. Finalmente Llegaremos los pendientes en los aros y ya lo tendremos hecho Hola a todos, bienvenidos de nuevo ya llevamos nada más y nada menos que 12 horas haciendo TV DIYs estoy en un punto que me duele todo, o sea la espalda la tengo destrozada así que me veo obligada a cambiar los planes aunque esté sonriendo, me duele muchísimo, la verdad, así que tengo que hacer algún cambio. Y lo que voy a hacer es hacer los 50 DIYs, pero en dos días. Hoy he hecho 12 horas justas y mañana haré 12 horas más. De momento llevo 20 DIYs o 19, no lo sé, así que mañana tendré que hacer 30 o 31. No sé cómo lo haré, pero lo conseguiré porque lo quiero conseguir. Y bueno, espero que os esté gustando mucho el vídeo y nos vemos mañana. Para empezar el día haremos un collar del mundo Los collares, brazaletes, tobilleras de este estilo están súper de moda Así que finalmente he comprado la pieza online y me lo he hecho Para el vigésimo tercer día DIY haremos un bolso muy glamuroso Por así decirlo para empezar, cogeremos una cajita de madera y le pegaremos brillantes o avalorios en una de las caras. Yo he pegado solamente en una porque no tenía más brillantes, pero lo guay creo que sería cubrir toda la superficie de la caja. Una vez hecho, Haremos un agujero en cada lado de la caja con mucho cuidado que no nos resbale Doblaremos un trocito de alambre, lo pasaremos por la cadena, después por el agujero y lo pegaremos dentro de la cajita Haremos lo mismo en el otro lado y ya lo tendremos hecho Finalmente hemos llegado a los dos últimos DIYs del vídeo, estos consisten únicamente en pegar un trozo de washi tape a unos lápices para decorarlos, sé que es una idea muy simple pero como debía hacer 25 DIYs más en 10 horas y media, necesitaba hacer algún que otro DIY súper rápido. Acabo de terminar el vídeo, espero que os guste mucho y nos vemos la que viene con el próximo. ¡Adiós!